Tenemos, Rey. Bueno, vámonos ahora inmediatamente con el señor Pedro José Tifá desde el municipio de Villa Arriba. Adelante, es. Tifá. Gracias, saludos. Me encuentro en el municipio de Villarriba, precisamente en la mesa número 3, 51 y 78 de el Liceo Los Molinos. Precisamente aquí se está dando un asunto, bueno, unos rumores, rumores de que pues algunas paletas han salido premarcadas aquí en este recinto número 3. Vamos a hablar con una persona, caballero, el nombre suyo. Sandy Luis. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, vinieron dentro del paquete de las boletas, unas boletas con mancha en, en la casilla de, de Gonzalo. ¿Eso es la mesa número cuánto? En, en todos los colegios, en la 4? mesa número tres, en todos los colegios, en todos los colegios. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué han hecho? No, supongo que los delegados de, de los partidos de oposición y de ellos mismos tienen que esas boletas porque automáticamente una boleta manchada con marca, el voto es uno, sea de quien sea. ¿No se ha presentado en la demás eh, colegios electorales no, ¿No se ha presentado más eh, anomalías? No, sola, solamente eso, pero es en todos los colegios que se ha presentado la misma eventualidad. ¿Pero no se suspendió la votación? No, no, no se está votando normalmente. ¿El nombre suyo cuál es? Sandy Luis. Bien, señores, ya tenemos información de que aquí en la mesa número 3 y en todos los colegios eh, de este recinto, eh, los Polinas, pues eh, ha habido algún problema y es que las boletas, algunas han salido eh, premarcadas en la, en la cara de Gonzalo. Eh, nosotros proseguimos desde el municipio de Villa Riva. Yo soy Pedro José Tifá. Gracias a Pedro José Tifá desde Villa Riva.